Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Martínez Meyer y hoy voy a hablarles, igual que, que Rob, sobre el tema de las transferencias de los modelos de nicho en el tiempo y en el espacio. Y aquí les muestro la información que TAM nos ha pedido que, que siempre mostremos en cada una de las presentaciones en donde viene la las ligas para toda la información sobre este curso y el correo electrónico al que se pueden comunicar ustedes para cualquier información, así como eh, la liga para eh, los formatos para, para someter las preguntas de cada una de la semana y también el, el temario del curso. Bueno, comencemos con el tema de hoy. Este es uno de los, de los temas más eh, populares en el uso de los modelos de nicho, las transferencias en tiempo y espacio han sido utilizadas en buena medida con todas las ganas de, de poder predecir el futuro, por ejemplo, es una de las, de las aplicaciones de las transferencias. Y, sin embargo, también ha sido uno de los campos dentro de la modelación de nichos más en donde se ha abusado más y, y se pretende que, que estas herramientas de análisis de verdad sirvan para, para predecir lo que va a pasar en un futuro y no necesariamente va a ser así, como se los explicaré a lo largo de esta presentación. Bueno. Vamos a empezar por lo más sencillo, lo más básico, que es cómo funciona una transferencia o cómo se hacen las transferencias. Eh, en este diagrama comenzamos de este lado y lo que tenemos es el conjunto de puntos de presencia de una especie que se va a utilizar para modelar en una región dada, en este caso pues, es un mapa de México, y un conjunto de variables ambientales que son las dimensiones del nicho ecológico de la especie, bueno, esto ya lo saben ustedes muy bien, y que corresponden al, a las capas ambientales de esta región geográfica de calibración. A la par tenemos un conjunto de capas ambientales paralelas a las de calibración para un lugar diferente o para un tiempo diferente o puede ser para un lugar y un tiempo diferente. Eso es lo que le llamamos un escenario alternativo. Entonces, bueno, el procedimiento es como siempre, esto es en el espacio geográfico, esta información, el escenario de origen, junto con las localidades de registro de la especie, se utilizan para calibrar el modelo, es decir, a, a, par, eh, a partir del uso de un algoritmo de modelación, se reconstruye el nicho de la especie se genera el modelo de nicho de la especie y este modelo de nicho se proyecta de nuevo al escenario geográfico al escenario de calibración produciendo un mapa de la distribución potencial de la especie en el escenario de origen y eh, un mapa de distribución potencial de la especie en el escenario alternativo. Entonces pueden ser estos escenarios alternativos, escenarios climáticos por ejemplo para el futuro o para el pasado, o puede ser una región diferente de la región de origen que tienen eh, funciones diferentes, funciones de análisis diferentes, por ejemplo cuando se, se proyecta a un escenario diferente, a un en una región diferente se, se ha utilizado pues, muchísimo para poder analizar el potencial invasivo de una especie eh, exótica, eh, por ejemplo. ¿no? En cambio, para hacer las proyecciones a través del tiempo, se ha utilizado para evaluar el efecto de los cambios climáticos de las especies, el efecto de los cambios climáticos en la distribución de las especies, ya sea los, los cambios climáticos históricos anteriores o el, el evento de cambio climático actual que estamos vi, viviendo con proyecciones hacia el futuro. En este caso, lo que ustedes ven en esta lámina es un ejemplo de una transferencia para esta especie de, de planta del presente al máximo glacial en el Pleistoceno hace alrededor de 21.000 años. Y la lógica de, la, de las transferencias en el tiempo para hacer las evaluaciones de, del efecto de cambio climático sobre la distribución de las especies es este que, que les muestro en nuestra lámina. Aquí arriba ustedes ven el modelo de la distribución en el presente de esta especie de, de ave, que es el Toxostoma redivivum, el coche el ave, que decimos en, en, en México. E, y este mapa de abajo es la proyección de este modelo a un escenario climático futuro. Ustedes pueden ver que la distribución pues, cambia un poco. Luego lo que se hace es en un sistema de información geográfica se sobreponen, se ponen encima una, un mapa con respecto al otro para identificar las zonas en donde en este caso en amarillo se mantienen en los dos tiempos, en el presente y en el futuro. Las zonas rojas representan los sitios en donde se pierde o se perdería hacia el futuro, es decir, donde en el mapa del presente muestra que hay condiciones favorables para la especie, pero en el futuro no, y las zonas verdes es lo opuesto, son zonas que en el presente no son favorables para la especie, pero en el escenario futuro se volverían zonas favorables para la especie. Ahora, aquí es en donde empiezan una serie de, lo que les digo yo, abusos de este tipo de, de enfoque para, para las proyecciones a los escenarios futuros, porque es fácil que la gente interprete estas salidas como cambios en la distribución de la especie, o, o que esto le va a pasar a la especie en términos de su distribución geográfica, y no, no, no representa eso, simplemente son escenarios, es decir, son una posibilidad de cambios en las condiciones favorables para la especie, pero de ahí a que la especie se extinga, por ejemplo, en las poblaciones se extingan en estas zonas rojas o colonice estas zonas verdes, pues hay una serie de factores que influyen en que eso suceda o no. Entonces, recuerden que esto lo que nos, nos genera son hipótesis geográficas de lo que le podría pasar a la distribución de la especie visto a través de las condiciones favorables para, para la especie. No es una, una inferencia lineal de... Aquí está ahorita y aquí no va a estar en el futuro y aquí sí va a estar en el futuro. Bueno, para hacer este tipo de transferencias de los modelos de nicho, hay por lo menos dos supuestos básicos. Eh, el primero es que no hay evolución de la especie durante el periodo de evaluación, es decir, Existe conservadurismo del nicho ecológico de la especie. Y, y la segunda es que la relación de las especies con las variables ambientales se mantiene constante a través del tiempo y del espacio. Estos supuestos pueden o no pueden cumplirse, pero y como los modelos, de nicho son modelos correlativos estáticos, esos son los supuestos sobre los que trabaja. Uno no puede suponer que en la modelación o como parte de la modelación se está eh, incorporando alguna capacidad evolutiva de las especies o que la relación de, la, de las especies con las variables ambientales cambie de un escenario a otro. Ahora, es cierto que estos dos supuestos pueden no cumplirse y entonces en esas circunstancias pues los modelos de nicho no, no funcionarían no, o, o fallarían para, para eh, estimar cómo sería la distribución potencial de, de una especie por ejemplo hacia el futuro. ¿Cuándo puede ser que, eh, que estos dos supuestos no se cumplan? Bueno, si pensamos en tiempos tiempos extensos, en el análisis de tiempos extensos, miles de años, por ejemplo, pues eh, hay más posibilidades de que bueno, las especies a través de miles de generaciones puedan ir evolucionando. A diferencia de si comparamos, por ejemplo, en análisis de cambio climático hacia el futuro, con especies que tienen tasas evolutivas relativamente lentas o, o que tienen periodos de vida largos, como pues, los mamíferos o muchas de las, eh, de las plantas angiospermas o, o gimnospermas pero que son de, de vida muy larga y de tiempos generacionales largos, pues uno no esperaría procesos evolutivos en, en términos de, de unas cuantas décadas pero si estamos hablando de especies con tasas evolutivas muy rápidas, bacterias, microorganismos, lo que sea, pues entonces ese supuesto ya puede ser que no se cumpla. Y bueno, hay una serie de premisas que es importante tener en cuenta y cumplir cuando, cuando se hacen las transferencias de los modelos. En primer lugar, pues es necesario hacer una, una caracterización adecuada de la del, del nicho de la especie ¿no? a través de su distribución. Eh, por ello el, el muestreo eh, de, de la presencia de la especie es, es muy importante ¿no? y que no haya sesgos muy fuertes en los, en, las presencias de la, especie, de, de la especie que nos interesa modelar para que el modelo pueda salir robusto, ese es por un lado. Luego, eh, por otro lado, y esto lo, lo aborda Rob en su presentación, eh, la selección de las variables también es muy importante. Eh, esto quiere decir que y la cantidad y el tipo de variables que se utilizan para modelar una especie para hacer la transferencia es un paso muy importante eh, repito Rob hace un, un análisis muy interesante en su presentación en donde eh, aborda este tema de las variables ambientales bueno también hay una serie de preceptos, y cuando uno hace transferencias. Uno de ellos es que eh, las especies están en equilibrio con su ambiente. Esto tendría que ser un, un, pues digamos un requisito y que, que en buena medida se pudiera cubrir. ¿Qué quiere decir esto de que las especies estén en equilibrio con su ambiente. Bueno, en la imagen que ustedes están viendo allí, los, los puntos negros, los círculos negros, representan la distribución conocida para esa especie de aves, y la zona gris es la son, es, es, eh, son los, los climas que son adecuados para el desarrollo de la especie. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la especie no ha eh, abarcado todas las zonas que potencialmente podría eh, ocupar. Esto se debe a que es una especie que sigue en proceso de expansión desde desde hace miles de años y, y no ha todavía no ha eh, conseguido eh, cubrir todo el área que podría, toda su área de distribución potencial. Eso quiere decir que la especie no está en equilibrio con su ambiente, es decir, que todavía hay regiones amplias donde la especie, que la especie no ocupa. Eh, otra manifestación del de no equilibrio de la especie con el ambiente es cuando existen poblaciones de una especie fuera de su, de su eh, nicho, propiamente, ¿no? Que está en condiciones en donde no podría subsistir permanentemente. Entonces, cualquiera de esas dos condiciones es eh, cuando se dice que una especie no está en equilibrio con su ambiente. Entonces, imaginen que nosotros estamos interesados en modelar la distribución de esta especie bajo algún escenario eh, futuro de cambio climático y nosotros no, no podemos confiar en esas proyecciones que se generen a partir de los modelos de nicho porque si ni siquiera en el presente está ocupando todo el área potencial de distribución pues el modelo hacia el futuro quién sabe cómo podría salir pero no sería un buen modelo. Bueno, eh, entonces una primera condición necesaria para poder hacer transferencias de los modelos de nicho, ya sea en espacio o ya sea en tiempo es que uno pueda generar un buen modelo en el escenario de calibración en el tiempo o en el espacio de origen si un modelo no sale bien por falta de, de datos o por la mala calidad de los datos o porque las variables ambientales no están bien escogidas o porque el algoritmo no está funcionando bien para ese, ese conjunto de datos ni siquiera vale la pena hacer eh, la transferencia de los modelos porque no estamos haciendo una buena representación del nicho de la especie en las condiciones de origen entonces no podemos esperar que las proyecciones en otro tiempo o en otro espacio vayan a funcionar. Entonces esa es la primera condición sine qua non que uno debe de, de cubrir. En este caso lo que ustedes están viendo del lado izquierdo es eh, un mapa no modelado, sino generado a partir de, de observaciones de campo y, y a mano alzada del típico de los atlas, eh, de la distribución conocida de entonces toma ReadyVivo y a la derecha lo que ustedes pueden ver es el modelo de nicho generado para esta especie utilizando esos puntos que ustedes ven en la pantalla. Entonces ustedes comparan los dos mapas y pues el modelo se acerca bastante a lo que, a lo que se conoce de la distribución de la especie. Bueno, sí, existen también una serie de, de retos en las transferencias. y Digamos, las transferencias representan un nivel de, de complejidad más alto que la producción de un modelo para un escenario simple de calibración. Este ejemplo que lo ha desarrollado Town y yo se lo estoy robando, porque ilustra muy bien cuando, cuando una transferencia falla. Entonces, encontrar las causas de por qué falla una transferencia a veces no es nada fácil. Y hace algunos años hubo una interesante polémica en la literatura sobre si las especies tienen la capacidad de, de modificar su nicho ecológico durante las invasiones biológicas. Entonces, esto se refiere a las transferencias en el espacio. Y, es decir, de un lugar a otro lugar. Y lo que ustedes están viendo en la pantalla es una publicación y, en donde modelan la distribución de esta hormiga de fuego, que se le llama, que es originaria de, de Sudamérica, de esta zona de, del norte de Argentina, de Paraguay, sur de Brasil, etc. Que su... Digamos, el polígono de distribución está marcado aquí en negro y su proyección a Norteamérica es este mapa que ustedes ven en el panel B. El polígono que se marca acá es la zona conocida de la distribución de las poblaciones ya establecidas de la hormiga en los Estados Unidos. Entonces lo que ustedes pueden ver es que modelando la distribución de la especie en su área nativa de distribución y proyectándola al área de invasión, el modelo no captura la, la distribución conocida de la especie, el modelo falla. Eh, y cuando los autores hicieron lo opuesto, es decir, modelaron la, el, el área ya con los, con los registros de las poblaciones ya de invasión en los Estados Unidos y proyectan hacia la zona nativa de distribución, pues el modelo también falla bastante. Entonces, bueno, lo que los autores aquí proponen es que hay un, una, un cambio, una variación en el nicho de la especie durante el proceso de invasión. Sin embargo, eh, haciendo un reanálisis de los mismos datos por Town y, y Yoshi Nakazawa, lo que ellos sospecharon y pusieron a prueba es que más que un proceso biológico, o ecológico o evolutivo, más bien era un problema en la metodología. Entonces, lo que ellos hicieron fue eh, replicar con los mismos datos el, el experimento, y lo que ustedes están viendo aquí es el resultado de la proyección desde Sudamérica hacia Norteamérica utilizando diferentes conjuntos de capas ambientales en este caso en el panel A es el mismo conjunto de datos de WordClean que utilizaron los autores originalmente y ustedes pueden ver pues que el resultado es básicamente el mismo sin embargo lo que hicieron Brown y Yoshi fue utilizar otras fuentes de datos para la calibración y, y, y para la proyección, obviamente. Entonces, estos datos que son de otra fuente del IPCC a una resolución más baja. Aquí utilizaron eh, el, los índices de vegetación a partir de la VHRR. Eh, utilizaron un subconjunto de las variables de, de WordClean y no, no todo el conjunto de las 19 variables y ustedes lo que ustedes pueden ver en esta serie de mapas es que la decisión de cuáles variables ambientales se utilicen para modelar y para proyectar los modelos es crucial entonces si nosotros en este caso observamos que utilizando un subconjunto de las variables de, de, de WordClean existe una eh, proyección que refleja muy bien la distribución conocida de, de la hormiga en los Estados Unidos, al igual que si se utilizan las variables obtenidas de los índices de vegetación. Entonces aquí la lección es que las, las capas ambientales, la selección de las capas ambientales es crucial para una, una transferencia adecuada. Bueno, Existen otras situaciones en donde es bastante complicado identificar por qué pueden fallar las transferencias en particular en este caso las transferencias en el espacio y, y otra posibilidad difícil de, de detectar es que el modelo puede ser que se calibre en una región geográfica, aquí eh, marcada como G1, en donde, que, que solo representa una parte del nicho fundamental de la especie. A ver, voy a eh, tratarlo de explicar más claramente. Nosotros tenemos una región geográfica con la distribución de una especie hipotética en esa región geográfica. Lo que nosotros queremos hacer es transferir este modelo, proyectarlo a una región diferente para ver su, su capacidad in, invasiva, por ejemplo. ¿no? Entonces generamos nuestro modelo de, de distribución potencial para la zona de origen, y es la zona de calibración, y lo proyectamos a otra región geográfica aquí marcada como G2. Y obtenemos un mapa de la distribución potencial. Supongamos que vamos al campo y vamos a buscar a esa especie y encontramos que, pues, pues que el modelo falla miserablemente. ¿no? Existe la especie en, en regiones en donde el modelo pues, no las captura. Entonces lo que puede estar sucediendo en estos casos es que la, en la distribución de origen, en la distribución nativa para esta especie está solamente representando una porción de, de su nicho fundamental, lo que se llama el nicho fundamental existente en esta región del planeta. Pero eh, en la región G2 está, eh, representa otra parte del nicho fundamental de la especie que no está en G1. Entonces, por supuesto, una proyección de G1 a G2 o de G2 a G1, pues no va a funcionar para, para eh, generar mapas de la distribución potencial de la especie en cualquiera de los escenarios alternativos. Solo que esto es bastante más complicado de poder identificar puesto que uno normalmente lo que tiene pues es la distribución nativa de la especie y uno no sabe, eh, no es fácil eh, saber qué tan grande y qué tan representativo es este espacio geográfico en el nicho ecológico de la especie visto en el espacio ambiental. Bueno, entonces es por ello que algunos autores eh, sugieren que cuando uno va a transferir un modelo para hacer análisis, por ejemplo, de las especies invasoras, utilice uno toda la información disponible de esa especie en todo el mundo. Es decir, que eh, al principio, cuando se hacían estos ejercicios de, de ver la capacidad invasiva de una especie, o el potencial invasivo de una especie, se utilizaban los datos de distribución de origen de la especie, en el, en el área nativa de distribución de la especie, y se proyectaba hacia la zona que uno quisiera eh, analizar para ver su potencial invasivo. Y dado lo anterior que les expliqué, estos autores sugieren que es mejor utilizar toda la información que existe de, para la especie en todas partes del mundo con el fin de poder caracterizar lo mejor posible al nicho fundamental de la especie o acercarse lo más posible al nicho fundamental de la especie y de esa manera utilizar ese modelo para proyectarlo a la zona de interés para ver su potencial máximo. Bueno, y ahora, hablando de, de, las, de los climas en la zona de origen y de los climas, en las zonas de, de proyección de transferencia, que pueden ser tanto transferencias en el espacio como transferencias en el tiempo, está el tema de los o la dificultad que, que implican las, los climas no análogos. Recordemos que los climas no análogos son estas cos, combinaciones de, las, de condiciones ambientales en el escenario alternativo que no están representadas en el escenario de origen, en el escenario donde se calibran los modelos. Esto es un problema porque pues, los algoritmos están entrenados en una cierta condición, una cierta combinación de variables ambientales y pues si uno los proyecta a condiciones en donde no están entrenados, pues los algoritmos van a funcionar según su, sus instrucciones programáticas. no? Algunos pues extrapolarán y esto ya lo, lo ha explicado también de manera muy clara Rob en su presentación para este mismo tema. Eh, pero también hay un efecto no nada más de los climas no análogos, sino de los algoritmos mismos ¿no? es decir, o de cómo se comportan los algoritmos ante los climas no análogos eh, esta lámina ya la había yo presentado en la en la sesión mi, la primera sesión que yo intervino en el curso sobre incertidumbre y lo que representa esta lámina es un ejercicio que hicimos ya hace varios años pero es bastante didáctico para una especie de proteasea en el en Sudáfrica, en donde aquí ustedes pueden ver cuál es la distribución actual conocida de esta especie. Lo que hicimos fue modelar esta especie bajo un escenario de, de, de clima hacia el 2030, el mismo escenario para todos los algoritmos que probamos. Aquí lo, lo que hicimos fue controlar todo y lo único que variamos fueron los algoritmos utilizados para la modelación. Es decir, utilizamos las mismas capas ambientales, el mismo escenario, los mismos datos de calibración y los mismos datos de validación. Y lo que ustedes pueden ver aquí en estos mapas es pues, la proyección generada por cada uno de estos algoritmos, ¿no? el, el, las distancias de Gauer, los modelos lineales generalizados, bueno, un modelo lineal generalizado, un algoritmo genético, otro tipo de algoritmo genético, un modelo este, aditivo generalizado, GARP, y así. Entonces lo que, lo que asusta en realidad es que dependiendo del algoritmo que ustedes estén utilizando, pues es la respuesta de la especie, digamos, ¿no? O sea, a la especie le puede ir bien si utilizamos un GLEAM, pero le puede ir muy, muy mal si utilizamos un algoritmo genético, de acuerdo a estas proyecciones. Entonces, pues eso sí eso sí preocupa, porque pues no es nada más que los algoritmos no, no, no todos muestren la misma tendencia, hay algoritmos que muestran aumento y hay algoritmos que, que, que muestran disminución de la distribución potencial bajo el el escenario futuro, entonces ¿cuál de ellos está bien? y aquí nos enfrentamos al problema de la validación de los modelos en las transferencias y sobre todo en las transferencias de, de, en el tiempo, ¿no? para, para hacer análisis sobre, sobre cambio climático bueno, ¿cómo se puede abordar este que para mí es un problema muy, muy grave? Bueno, les voy a decir cómo lo hemos tratado de abordar nosotros. Eh, lo que nosotros hemos hecho en el, en el laboratorio, y mucho por la iniciativa de Ángela Cuervo, que ustedes ya la conocen bastante bien, es eh, ella durante su tesis del doctorado lo que hizo fue generar Superficies climáticas para México bajo la misma técnica de, de Working, eh, igual a la misma resolución, las mismas 19 variables ambientales, pero bueno, ella hizo un trabajo eh, exhaustivo de, de continuación, de, de continuar lo que había hecho Osvaldo Telles, es otro investigador aquí en México, de la, de la UNAM de limpiar las bases de datos climáticas que existen para México desde finales de, del siglo XIX, desde 1890 y tantos hasta el 2010, por allí, limpiarlos eh, y utilizar esas, esa información de las estaciones climáticas para generar las superficies eh, climáticas tipo Worklin, tipo las 19 variables climáticas. Y lo hizo pues para tres periodos en el siglo XX y principios del siglo XXI. El primer periodo es de 1910 a 1939, el segundo de 1940 a 1979 y el tercero es de 1980 al 2009. Entonces, con ellas, con, este, con estas eh, climatologías, con estas, conjuntos de, con estas bases de datos climáticas, pues Ángela hizo unos primeros análisis de, de proyectar y las distribuciones de especies endémicas para México entre estos periodos. Entonces, este mismo trabajo lo hemos continuado con, con otros estudiantes, en este caso con, con Claudia Moreno, para los mamíferos endémicos de México y lo que, lo que tanto Ángela hizo como lo que Claudia ha estado haciendo para su tesis de doctorado es utilizar, bueno primero recopilar información para estas especies en el pasado, ajustarlas o, o los puntos de presencia de las especies a estos tres periodos y utilizar la información de un periodo con las capas ambientales de ese periodo para proyectar, bueno para calibrar un modelo y luego proyectarlo a los otros dos escenarios y entonces lo que se puede hacer con este tipo de información es proyectar hacia el futuro que correctamente sería proyectar y luego proyectar hacia el pasado que entonces no sería proyectar sino David Nogues, colega de España, le ha llamado Retroyectar eh, los, los modelos de nicho. Entonces, eh, hacer proyecciones hacia el futuro y hacer proyecciones hacia el pasado. Y entonces, como aquí sí ya tenemos datos históricos y actuales de las especies, podemos nosotros, pues, poner a prueba los algoritmos, en este caso la tesis de de Claudia es eso, probó distintos algoritmos para ver cómo se comportaban durante las transferencias. Lo que ella, los resultados más importantes de su investigación eh, nos dicen que, pues como ya sabíamos, no hay un, un algoritmo que funcione mejor en todos los, los casos de, de transferencias, ¿no? de, de presente al al pasado y del pasado al presente, en, en algunos casos al, algún algoritmo funciona mejor que en otros y, y, y así no hay un algoritmo que siempre funcione mejor. Ella probó tres algoritmos que utilizan, uno es de datos de solo presencia, que fue Bioclim, uno fue de datos de presencia y pseudo ausencia, que fue GARP, y uno de, de presencia y, y datos de entorno, que fue Maxent. Y Otro de los resultados importantes que obtuvo Claudia fue que no son consistentes los algoritmos en, en sus transferencias, eh, no es lo mismo transferir hacia el futuro que transferir hacia el pasado. Pero bueno, eso se traduce en que depende también del escenario al que uno va a transferir los modelos en cómo se va a comportar. El, el algoritmo y eso tiene que ver pues, con los climas no análogos ¿no? y una de sus conclusiones más importantes en este trabajo es que no todas las especies son, son factibles para, para poder hacer las transferencias que la estructura de los datos que uno utilice es muy importante, la completitud de, de los datos en términos de la representación del nicho ecológico de las especies es fundamental. Entonces, eh, la lección aprendida en este trabajo es que, pues, eh, a lo mejor no todas las especies es, es posible o conveniente transferirlas en el tiempo, porque no van a funcionar los modelos. Bueno, eh, pero ¿qué pasa cuando uno no tiene la posibilidad de estos datos, ¿no?, de, de, bases de datos climáticas históricas y datos históricos que nos permitan tener juegos de datos que, que, que nos ayuden a hacer las validaciones de las transferencias en el tiempo. Y existen otras formas que se nos han ocurrido para, para poder, pues si no hacer una validación estricta, por lo menos y tener una idea de si los modelos están funcionando razonablemente bien transferencias y este es este es un ejemplo con trabajo de tesis de doctorado de otra de mis alumnas que es, es, es Claudia Ballesteros y lo que ella hizo fue, trabajó con dos especies de, de plantas del desierto, eh, Ferocactus pilosus, un cacto pues, y la que se conoce acá como la gobernadora, la rea dentata, que hay una pariente cercana de esta en de en la región de, de las Pampas Argentinas bueno y lo que Claudia hizo fue generar modelos de distribución de la especie de distribución potencial de la especie y transferirlos a escenarios futuros y, y en, el, en las transferencias, lo que ella identificó fueron áreas en donde a la especie, pues según los modelos, le iría bien, se mantendrían zonas en donde en, donde en la actualidad son favorables, pero en el futuro serían desfavorables y entonces uno esperaría que les fuera mal en esos sitios a, a, a la especie y zonas en donde ahorita no son favorables, pero en un futuro podrían ser entonces identificó esos, esos, esas regiones y se lanzó al campo a hacer mediciones de, de algunas características de, la, de las plantas. Midió, por ejemplo, la abundancia, midió también algo sobre la estructura poblacional, viendo si había eh, individuos jóvenes, individuos adultos también midió los tamaños de las, de las plantas para, para ver si a través de esa información podía identificar o podía tener una idea si a las especies les estaba yendo mejor o peor en las regiones que los modelos marcaban como, como favorables, que se iban a mantener favorables o que se iban a volver desfavorables, ¿no? Y lo que obtuvo, sí fue, sí fue interesante, fue eh, que en las zonas de estabilidad climática encontró todas las... las, las eh, en la estructura poblacional encontró todas las categorías de edad de las dos especies y en las zonas en donde hacia un futuro los modelos marcan que la especie no le iría bien o, bueno, que las condiciones para esa especie se perderían, encontró algunas señales de, de que eso podría suceder porque para algunas de las plantas encontró que no todas las categorías de edades se encontraban en esos sitios en donde se volverían desfavorables. Eh, encontró también que en las zonas que, que ahorita no son favorables pero que se están convirtiendo en favorables pues había algunos visos de, de plántulas, ¿no? En donde no hay adultos pero empieza a haber algo de, de colonización o algo así eh, o por lo menos así se interpretó, en fin... Lo que quiero decir con este ejercicio es que eh, uno debe de buscar la manera de, de tener una idea de si los modelos están dando información que pueda ser, pues no vamos a decir confiable, pero por lo menos que esté marcando la dirección correcta de respuesta de las especies al cambio climático y es muy fácil mecánicamente hacer modelos y proyectarlos a escenarios alternativos ya sea en el tiempo o ya sea en el espacio es, es muy fácil en, en por ejemplo en los programas más populares como como es el Maxent pues lo único que implica es seleccionar un directorio adicional en donde están las capas eh, de los escenarios a donde se quiere proyectar y listo no ya el programa hace todo lo demás entonces eso no es, no es ningún problema pero sí se necesita tener mucho criterio y tener, y pensar mucho sobre cómo se deben de hacer las transferencias por un lado y qué representa las salidas de las transferencias y y, y probar si están funcionando, y si, si, si están fallando, entonces pensar mucho en, en cuál podría ser la razón por la que están fallando. Si uno está seleccionando mal las variables ambientales o si hay, si hay eh, problemas en los puntos de presencia de la especie. que Estas dos cosas pueden hacer que, que los modelos para la zona de calibración no sean suficientemente buenos no se esté haciendo una buena representación del nicho y por lo tanto la distribución potencial de la especie o si es un problema en el proceso mismo de la transferencia ¿no? si el algoritmo no está funcionando en la transferencia por eh, la relación con los climas no análogos o si es una cosa intrínseca de las especies, en fin y a lo que quiero llegar con esto es que no no mecanicen este tipo de procesos Siempre estén preguntándose si lo, las decisiones que están tomando son las correctas y por qué están tomando ese tipo de decisiones y a la hora de interpretar los resultados qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no está funcionando y, y por qué. Acuérdense que estos métodos, este, este, estos métodos de modelación de nichos por medio de, de los algoritmos correlativos pues son, son estáticos o sea lo que nos, lo, lo que nos muestran es, es una fotografía en un tiempo 1 y en un tiempo 2, otra fotografía o en un espacio 1 y en un espacio 2 y lo que tratan de hacer es eh, representar de esta manera estática procesos que son dinámicos ¿no? en la dinámica de de cambio de la distribución de especies por ejemplo por por efecto de, del cambio climático, cuando las especies tienden a seguir su nicho a través del espacio y lo que pasa es que algunas poblaciones que se encuentran en condiciones desfavorables pues ya no producen suficientes eh, vástagos o, las, o, o en el frente de colonización pues eh, el proceso puede ser más lento de la colonización que la extinción local entonces, eh, digamos que si vemos a la distribución geográfica como, como un ente que se está moviendo, pues eh, es, esos movimientos son a diferente velocidad en, en, en las zonas de colonización que en las zonas de extinción. Entonces, funciona más como, o se vería más como, como un, un acordeón que se encoge y que se expande, eh, más que movimientos fijos movimientos eh, de una unidad así completa vista la, la, la distribución geográfica como una unidad completa. Entonces, piensen también en, en cuál es la dinámica del proceso de, de, de cambio de la distribución geográfica en particular cuando estén haciendo análisis de, de cambio climático que, y, y qué es lo que estos modelos nos pueden representar de todo eso. Ya para terminar pues, eh, quiero recalcarles, ya en resumen, que, que bueno, estos, estos métodos de modelación estáticos eh, son útiles, y, pero hay que conocer cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Entonces, eso nos va a decir, ¿Para qué son útiles? Si ustedes lo que quieren es utilizarlos como la bola de cristal para predecir el futuro, pues no les va a funcionar. O no les va a funcionar de una forma que sea muy fina. O sea, de decir, en, este, en esta región la especie va a colonizar o en esta región la especie se va a extinguir, pues eso no lo pueden decir los modelos. Los modelos lo único que pueden decir es, este, suponiendo que la especie responda a las variables de una manera constante y, y, y que estamos representando bien el nicho de la especie, las condiciones aquí se vuelven favorables y aquí se vuelven desfavorables. Si la especie se extingue en las, en las zonas desfavorables o si coloniza las zonas favorables, involucra otra serie de factores que no están ni implícitos ni explícitos en la modelación, simplemente no están incorporados. Entonces, desde mi punto de vista, a lo, a lo que más podemos aspirar con estos modelos en su estado actual es a identificar las tendencias de cambio. Bueno, si a una especie, pues tendería a expandirse en esta dirección y hasta esta zona y eh, tendería a irle mal en estas otras zonas. ¿no? Yo creo que para eso sí nos pueden ser bastante útiles. Ahora, y otra cosa muy importante es que estos, estos modelos para lo que nos sirven es para generar hipótesis, hipótesis que deben de ponerse a prueba. Eh, cuando uno hace transferencias en el espacio, pues lo que uno genera es un mapa de distribución potencial en una zona alternativa y esa es la hipótesis propiamente. ¿no? Entonces lo que uno debe hacer es buscar información para ver. para Dar o para rechazar esa hipótesis. Eh, cuando uno hace transferencias en el tiempo, si uno lo hace a tiempos pasados, pues existe la posibilidad de utilizar datos históricos si son tiempos pasados recientes, pero si son tiempos pasados muy, muy lejanos, ya miles de años, pues también existe la posibilidad de utilizar el registro fósil para hacer eh, la, la, la prueba de, de estas hipótesis. Ahora, eh, hay una serie de limitaciones también, pues, obviamente con el registro fósil, que no es como las presencias actuales, que son muy fáciles de conseguir, en términos relativos. Eh, el registro fósil tiene sus propios sesgos y eso habría que tomarlo en consideración, pero existe por lo menos información, ¿no? También existe información molecular que puede ser utilizada y se ha utilizado ampliamente, en, sobre todo recientemente, en donde se han combinado estudios, por ejemplo, filogeográficos, y filogenéticos para probar hipótesis de distribución o hipótesis biogeográficas. Eso también es un campo bastante fértil ahorita. El problema mayor es para las proyecciones al futuro, en donde no contamos con datos, obviamente, de la posible distribución de la especie en el futuro. En estos casos, yo sí sugiero, recomiendo fuertemente, que se busque algún tipo de evidencia que nos permita saber si los modelos están marcando la tendencia correcta de cambio o no. Por ejemplo, estos ejemplos que les puse de salir al campo y medir cosas en las, en las especies, en las poblaciones de las especies que nos indiquen si están contentas o si no están contentas, eso podría ser una forma de hacerlo. Bueno, por mi parte es, es todo, les mando muchos saludos. Y estoy a sus órdenes, eh, ahora que, que sea la sesión de preguntas y respuestas, y si necesitan consultarme por correo electrónico, pues eh, en la presentación al principio viene, vienen mis datos. Muchas gracias, aquí les repito toda la información del curso y estamos en contacto.